Con diversas actividades literarias, artesanales y recreativas, continúa el quinto festival Ana Luisa Arias en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís. El director del recinto, maestro Miguel Medina, especifica que narradores literarios han llevado a cabo talleres formativos y un sinnúmero de actividades. Esta semana ha continuado con la feria artesanal que ha sido... Un éxito rotundo, estudiantes, profesores, servidores administrativos y público en general. Hemos tenido la visita de, de mucho público de fuera, eh, adquiriendo prendas de las que los artesanos eh, producen. Y se han realizado talleres de cómo se trabaja la fibra, de cómo se trabaja el, el barro... Agrega que es un evento al más alto nivel en la región. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.